Señores, en Puerto Plata, una culebra <ríe> deja sin luz a todo Puerto Plata. Señora, la ciudad de Puerto Plata se, se vio afectada. Un voraz incendio y una gran avería eléctrica provocada por una culebra. Señores, esto es increíble. ¿eh? Dejó la mayoría de los sectores y algunos hoteles turísticos sin energía. Por largas horas, el incendio se produjo a las 11 de la noche del martes y no fue hasta este miércoles, cuando brigadas de EDENORTE y de la ETED lograron atravesar la energía de algunos lugares. Según Andrés Cueto, director regional de Norte y Víctor Pinales, encargado de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, informaron que el incendio y la avería se produjo cuando una culebra hizo un contacto con unos de los principales cables de alta tensión de la subestación de electricidad ubicada en la entrada de los rieles de San Marcos. Vamos a ver. Claro, vale, una funda. La claro, para los programas vamos ahorita a un programa la evidencia ¿Eh? evidencia la, la evidencia rara, no sé. rara, ¿no? la evidencia la evidencia no, la evidencia la, eh? la, no, la de la cabello, Andrés? ¿Cómo está la evidencia sí, pues, No, la la la la evidencia la la la evidencia la la la la la la la Andrés Cueto, director de de Norte y el equipo que nos acompaña también parte del estado de The Norte, de los contratistas y también del equipo de este. Bueno, esta fue la culpable de que esta madrugada 2645 se generara una avería en ese poste que está ahí y no produjo que se disparara el transformador de alta potencia y por eso esta madrugada no teníamos energía eléctrica en Puerto Plata. Pero gracias a Dios, al apoyo de nuestro equipo, de los contratistas, de la gente de E.T., ya prácticamente tenemos el 79% de nuestros usuarios con energía eléctrica. Solo nos quedan 6.375 usuarios. Ustedes han observado que las lluvias no nos han permitido pues, avanzar con la celeridad que normalmente el norte resuelve las averías, que tenemos un promedio Máximo de dos horas, pero gracias a Dios, si ustedes observan los equipos que están aquí desde esta madrugada, ya estamos terminando con lo que es esta avería generada por esta culebra. Entré en cortocircuito y lo disparó un primario, se aterrizó, cayó a suelo y hasta la malla fue afectada fruto de, de la avería que generó esta culebra. ¿Cuántos sectores, Andrés, resultaron afectados por esta avería? Bueno, todo Puerto Plata en un inicio cuando se, disparó, se dispararon las protecciones. Pero ya más adelante, tan pronto nuestros técnicos llegaron y comenzaron pues, eh, la, los trabajos para resolver lo de la avería, como te digo, solamente ahora tenemos sin energía eléctrica San Marcos, el área de aquí, eh, Maimón, este lado de los rieles y una parte de los hoteles. O sea, que ya en, en menos de una hora, el problema que estará resuelto con Dios delante. Muchas gracias, amigo. a ustedes. Señores, pero, pero la, la culebra viene haciendo daño de la creación. De la creación. Increíble. Desde principio. ¡Ay, una culebra! ¡Ay, ¡Una culebra! ¡Ay, ¡Una culebra! ¡Ay, ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! Eso. Oye, la culebra. Señor, la, la culebra no es fácil. Mira, tumbó a todo el mundo y miedo a la gente. ¿eh? La dijo, suerte que estaba lloviendo. Dijo, déjame hacerle la noche. Déjame hacerle no, la noche. No, pero lo bueno es que estaba lloviendo y que por lo sí. menos ya. Estaba fresco el zinc. Y por lo menos ya. <risa> <risa> por lo menos ya se solucionó la avería y, y ya claro, tienen su luz. Claro. ¿no? No, no, es, es, es, es candela que está tirando. No, la culebra hizo la madre. Ahí sí hizo la madre ella misma porque no sé, quedó ahí. Ahí mismo. mismo se murió la culebra. Eh. No es como le dijo a Daniel: Come, come. Come. Shh, come, come la manzana. Come, cómetela. <risa> Señores, vamos a dar una pausa y retornamos.